Por primera vez en su historia, el partido Morena eligió a una mujer como su presidenta en Puebla. Se trata de Olga Romero García Crespo, quien tras ser electa por el Consejo Estatal, declaró que trabajará por mantener la unidad con la militancia en miras del 2024. Morena es un movimiento de la gente, ¿sí? Es un movimiento en el que cabemos todas y todos, los que tengamos buenas intenciones. Y que sobre todo, vayamos con los principios de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a hacer ahora en Puebla. Vamos a transformar nuestro partido para estar a la altura, al cambio, a la juventud que hoy representa Puebla. En el proceso también fue electo como secretario general Agustín Guerrero Castillo, quien hizo el compromiso de mantener un partido político cercano a la gente y privilegiando los principios de la Cuarta Transformación. Los tiempos de diferencias, de, de, de opiniones distintas ya quedaron atrás. Hay que pensar hacia adelante y tiene que ser en términos de unidad. ¿no? Durante la asamblea ordinaria del Consejo Estatal de Morena, también fueron electos Karina Pérez Popoca como secretaria de Mujeres, además de Jorge Antonio Mota como secretario de Finanzas, Eva Laida Martínez como secretaria de Organización y Juana Guadalupe Marmolejo como secretaria de Comunicación. Felipe Cocotla López será secretario de Educación y Capacitación y Maciel Bernardino Mota, secretario de Derechos Humanos. En esta primera asamblea participaron 151 consejeros y Andrés Villegas Mendoza fue electo como presidente del Consejo Estatal. Bueno, ahorita estamos en un proceso histórico de nuestro partido, de nuestro movimiento. Ya nos habíamos retrasado un poquito con la renovación. Ya estamos ahorita previos a iniciar el Congreso Estatal, y pues a ver qué tal, qué tal concluye esta parte. ¿no? Pero era importante que renováramos nuestra dirigencia. El Comité Directivo Estatal de Morena en Puebla estará en el cargo por un periodo de 2022 a 2025.